Eh, los ponemos al aire ¿sí? porque vamos a tener una larga charla me parece con ellos y después hablaremos con Ariel Pilín González el DTN de Atletismo FADEPAC ¿sí? ¿Eh? un, un histórico ahí los vemos, los muchachos como están tuneados ¿no? con, los, con los auriculares bien ahí buenas noches bueno, ¿cómo estamos? Bueno, es, la, la es la primera en el año que hacemos con cuatro ahí te vamos a pedir eh, Agustín a ver porque quedaste un poquito fuera de foco a ver ahí que está ahí medio cortado. Agustín, tenemos sí, quien está? ¿Quién eh, estaría que vaya más arriba? Eh, vos un poquito más arriba, a ver si... Porque quedaste con cortado ahí. Ahí está va bien. Y va mejor, va mejor, que va mejor. Va más arriba ahí no puedo ir. Ok, ok. Bueno, ahí lo, lo estamos viendo. Arriba está Agustín Zanoli y abajo a la derecha de la pantalla de Ariel Cuasi, abajo mío, en este momento van a ir rotando, está Lisando Ureti, los dos son hombres de, de Córdoba, jugadores de Titanes de Córdoba, de uno de los equipos históricos del Powerchair Football y también de la selección argentina, y los dos van a estar compitiendo y van a representar a, la, a nuestro país, una vez más en un mundial, eh, va a ser en Australia 2027 20, 20, 20, iba a decir, Australia 2023 Así que, bueno, Vamos a comenzar, vamos a hacer un ping-pong eh, de a poquito, vamos a presentar a Lisandro, que lo tengo abajo, a, aquella, a la gente que nos sigue por la radio, eh, sabrá disculpar pero también estamos por el streaming, pero Lisandro, 23 años, también de, de Córdoba, capitán del equipo Titanes, Titanes de Córdoba, eh, licenciado en Relaciones Internacionales, eh, eh, trabaja en la Universidad Siglo, siglo XXI, donde eh, también se recibió, y secretario general de la ONG eh, Internacional eh, Alame, alianza latinoamericana de atrofia muscular espinal y por el lado de agustín ya más veterano con sus 29 años este año cumple cumple 30 ingeniero mecánico eh, y también desde el 2014 eh, practicando el power chair fútbol bueno muchachos un poquito la presentación para que la gente los conozca no solamente son deportistas ya de alto rendimiento sino que son profesionales eh, con todas las letras eh, universitarios y, y bueno vinculándose de manera este, simultánea ¿no? con, con el deporte, un equipo de fútbol, la selección argentina eh, y el trabajo también. Bueno, eh, arranco por Lisandro, ¿les parece? Arranco por el capitán. Lisandro, ahora sí, te saludamos. Buenas noches, bienvenido bien, para claro. Deportes Radio por primera vez. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer ahí que tenerte. Acá lo tenemos Ariel Cuasi, calculo que lo conocen, también deportista paralímpico, ahí lo saluda. Bueno, eh, arranco primera pregunta con Lisandro. Eh, Ariel, prepárate, pregunta para, para Agustín. El fin de semana se realizó la fecha en Córdoba, la primera fecha, eh, la primera fecha de, de la Liga Argentina de, de Power Fútbol. Vamos a nombrar también a la, al resto de los, del equipo, a Nacho Mon, a Santiago Rosena y a Lorenzo Lipari. ¿Sí? parte del equipo eh, de, de Titanes, eh, de Córdoba. Bueno, ¿cómo vivieron esta primera fecha? Partidos calientes, partidos picantes, eh, partidos intensos, ¿sí? Pero contanos un poquito, Lisandro, cómo, cómo fue esta primera fecha de, de la Liga. Eh, la verdad que fue una fecha muy positiva, eh, siempre está buena esa sensación de volver a empezar un torneo, ¿no? Lo que tiene es siempre la primera fecha de, de especial, de como puesta a punto de lo entrenado en las semanas anteriores, en los meses anteriores en particular para Titanes, bueno, fue una fecha le voy a ser sincero agridulce porque uh -huh. si bien ganamos los dos primeros partidos de la fecha eh, con buenos resultados, buenos rendimientos en base a lo que veníamos planificando y entrenando, eh, la, la estructura de nuestro juego, el partido, el clásico con los Tigres de Pacheco de Buenos Aires, eh, lamentablemente terminó 2 a 1 en favor de ellos, eh, pero bueno, de igual manera no deja de ser un partidazo, y a pesar de lo que por ahí el resultado dice, no de quién gana y quién pierde, eh, la verdad es que estamos conformes con lo que hicimos, el eh, equipo se está terminando de consolidar, como bien vos mencionaste a todos los jugadores, Santi y Lolo en particular son los más nuevos del equipo, uh -huh. tienen 11 años y 9 Increíble. años, o sea, claro. chiquitos realmente el futuro del deporte, no son dos chicos que tienen eh, también una, una expectativa de, digamos de desarrollo muy grande, ya con Nacho también venimos hace más años, por lo tanto eh, los tres un poco como los más viejos, ¿no? con, con más años en este deporte también, pudiendo acompañar a los nuevos y pudiendo llevar adelante un esquema de juego nuevo, ¿no? un poco más desafiante para la estructura más tradicional que por ahí eh, teníamos o que suelen tener los equipos, eh, estamos, estamos eh, conformes ¿no? con cómo salió, pero bueno, ¿viste? eso siempre de es sumar los tres puntos finales tiene lo suyo, así que de todas formas a pulir una serie de cosas para ya la próxima fecha. Después te va a preguntar y vamos a seguir, como, bueno, a ver cómo se arma ese esquema de juego nuevo, ¿no? eh, En este deporte PowerChart, que de a poquito le iremos contando a la gente, pues no todo el mundo lo conoce, quienes los pueden jugar, así que bueno, eh, serán ustedes quienes eh, mejor pueden explicar de qué se trata el PowerChar. Y le voy a pasar a Ariel la palabra para que arranque la charla también con Agustín Zanoli. Bueno, Agustín, primero un gusto porque más allá de seguirlo por redes, es la primera vez que podemos interactuar tanto con Agustín como con Lisandro. Eh, una pregunta que tiene que ver un poco con la estructura del Powerchair Soccer en, en Argentina y después proyectarla un poco a cómo está eh, a nivel en, en, en otros países. Eh, todos los clubes o, to, o todos los equipos que participan de la Liga Nacional, evidentemente por su denominación, por su nombre, son eh, equipos que son eh, originarios del Powerchair no están vinculados a equipos que tienen actividades deportivas como pueden ser el fútbol y que tienen su versión en PowerChart. ¿En otros países sucede lo mismo o eh, es una particularidad argentina? Igualmente un gusto, Ariel. Eh, sí, en Argentina es así. Eh, acá no tenemos, no somos parte de algún club de, de la primera de AFA o de, de los clubes conocidos. Eh, pero sí se da en algunos otros países, como por ejemplo México. Eh, tengo entendido que creo que es el, el Tigres. Eh, tiene su propio equipo de Power. Eh, y hay algún otro equipo que también ha hecho su propio equipo eh, de, de Powerchair Fútbol. Eh, y después en otros países, la verdad que creo que no. Creo que hasta ahora solo se dio en México. Y la verdad que está bueno porque ellos cuando arrancaron, arrancaron ya con una base... Eh, de dónde entrenan, dónde juegan, eh, pudieron tener también el, el monto suficiente para comprar alguna silla de ruedas para poder jugar y competir a, a, en este deporte. Eh, cosa que nosotros no hemos tenido, sino que es como que ha llevado un tiempo para poder llegar a esa estructura que hoy tenemos eh, para poder armar un equipo, entrenar y jugar. Porque después, a, a lo que es, perdón, a nivel de estructura sí se replican algunas cuestiones organizativas. Se jugó hace el año pasado la Copa Libertadores. Quizá no la, la estructura dentro de lo que son los equipos de AFA, en este caso, no está eh, replicada, pero sí la estructura de competencia. Liga Nacional, torneos internacionales. Claro, Copa Argentina. Copa sí. Argentina. Sí, nosotros acá a nivel nacional, eh, a nivel de clubes, tenemos la Liga Argentina y la Copa Argentina. Eh, también hasta eh, antes de la pandemia había, estaba la liga, la, la que sería la B, la segunda división, eh, ya después nos hizo más, eh, y después a nivel también de clubes internacionales está eh, la Libertadores y también hay como una Champions eh, que se juega con los equipos de Norteamérica. Eh, y después a nivel eh, de selecciones tenemos la Sudamericana, la, la Copa América y la Copa del Mundo. ¿Y cómo se viene esa, esa Copa del Mundo, eh, Lisandro? Hace poquito, eh, nada más y nada menos que Scaloni, Lionel Scaloni, participó del video presentación, eh, después vino la, vino la cena, eh, participó Antonia Farías, también que es la cocinera de la, de la AFA, eh, acompañando también. Eh, ser parte de la selección argentina, ustedes ya tuvieron la experiencia de jugar un mundial, de estar en Estados Unidos 2017, pero este 2023, con Argentina campeón del mundo en Qatar, con esto que sucedió ahora de Escalón y que tuvo mucha más visibilidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se sienten ustedes como deportistas? Sí, realmente motiva mucho y ayuda mucho. ¿no? Esta, en particular estas cosas que mencionaste, como por ejemplo el video de Escalonio, el saludo del Divo, el saludo de Julián, eh, fueron como muy importantes porque realmente impulsaron la difusión de este deporte. Y bueno, ustedes lo sabrán claramente en carne propia que para el deporte adaptado, o el deporte paralímpico en general, la difusión es como la herramienta base para el poder lograr ¿no? un verdadero desarrollo de la disciplina eh, a nivel, digamos, de que se reconozca la existencia y a nivel también competitivo, digamos, porque se posiciona algo en una esfera que por ahí eh, no era quizás tan considerado. Entonces, desde ese lado, realmente, eh, la, la difusión de este último tiempo viene siendo muy grande y realmente ayuda a impulsar, a, no solamente lo, lo mediático por decirlo así, sino también lo deportivo y en este sentido realmente estamos muy ilusionados con el mundial que viene porque tiene una nueva estructura a diferencia de un mundial convencional nos encontramos con un mundial en el cual hay 10 selecciones y todas juegan contra todas hay un solo grupo grande formato liga podríamos decir en el que juegan todos contra todos pero los cuatro primeros van a pasar semifinal y final. Y, la, y en la actualidad, a diferencia de lo que quizás ocurría en 2017, cuando éramos una nación como muy nueva ¿no? en este mundo internacional de, del fútbol adaptado, del power Powerchair, eh, estamos para competir e ingresar a ese Final Four, y por qué no ilusionarse digamos, con intentar llegar más lejos. Eh, actualmente las mejores naciones del mundo son muy marcadas, son eh, Inglaterra, estados unidos y francia los mejores países del mundo pero argentina eh, el, para este mundial estamos les diría que ahí para ingresar a, a esos cuatro que pueden pasar de ronda eh, por lo tanto no solamente un formato diferente sino también llegamos ya eh, con una perspectiva deportiva diferente y eso está muy bueno nombraste inglaterra nombraste estados unidos nombraste a francia y te agrego países participantes australia el local Dinamarca, Irlanda, Irlanda del Norte, Uruguay, Japón y por supuesto Argentina. Los 10 equipos que van a estar participando en octubre, desde el 16 al 22 de octubre, en Australia de este, de este mundial. Eh, Agustín, te pregunto, te hago, la, te hago la pregunta porque hace poquito, hace unos días, la semana pasada, también la legislatura, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, eh, les dio un, un premio, eh, una mención, reciben el, el beneplácito y el reconocimiento por el trabajo que desarrollan en el Power Chair y también por, eh, por la convocatoria al Mundial de Australia. También a ustedes como deportistas, ¿qué significó ese mimo de, de la ciudad, de la política por un lado y también de los representantes de la ciudad de Córdoba? Ah, la verdad que muy contentos, muy contentos porque, como decía Lisandro antes, también eso ayuda a la difusión, eh, que es lo que más buscamos nosotros en este deporte. Eh, también es un mimo a nosotros dos, porque bueno, el premio a nosotros dos y, uh -huh. y la verdad que nosotros no hacemos las cosas que hacemos todos los días para que nos den un reconocimiento, sino que lo hacemos porque realmente es lo que nosotros queremos en nuestras vidas, eh, pero bueno, cuando por ahí te dan el reconocimiento también como que se siente lindo eh, y bueno, y como que uno sabe que, eh, que va por buen camino y está haciendo bien las cosas, pero bueno, de, volviendo de vuelta a lo mismo es, la verdad que a, ayuda mucho la difusión, a la difusión. Eh, yo por ahí a veces que por ahí no puedo llegar a entender cómo algunos chicos que pueden llegar a jugar este deporte todavía no lo conocen, está uh -huh. en Argentina eh, entonces bueno, todo esto ayuda eh, a que lleguen esos chicos, el día de mañana haya más jugadores eh, en Argentina y así el seleccionado eh, el cuerpo técnico, el seleccionado la tenga más difícil para elegir, entre más jugadores y así que también Argentina vaya mucho mejor preparado a los próximos mundiales Vamos a poner un poquito de contexto, ¿sí? A él, ¿qué es el Powerchair Fútbol? ¿Sí? Le hablamos del fútbol en silla de ruedas motorizadas. Eh, vos recién decías, Agustín, todavía no puedo, no puedo entender cómo gente que, que pueden jugar este deporte no lo conocen. Bueno, a ver, Agustín, contanos un poquito eh, quiénes pueden jugar y quiénes juegan al Powerchair Fútbol, el fútbol en silla de ruedas motorizadas. ¿Con qué tipo de, de patología de discapacidad? Bueno, eh, hoy en día en Argentina de los chicos que más juegan eh, tienen AME, atrofia muscular espinal como tiene LIS. Eh, yo tengo lesión medular. medular. Eh, es más raro que se vea un lesionado medular jugar este deporte. Uh -huh. eh, después también se ve mucho con chicos con distrofia de duyen eh, también con parálisis cerebral. Es eh, en, en un deporte que se usa, una silla motorizada eh, para jugar a la pelota. Eh, y lo que requiere es de que esta persona no pueda hacer otro deporte también adaptado eh, y, y entonces como que eso lo, lo habilita para jugar a, al power chair fútbol. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo no puedo mover ni mi brazo ni mis piernas, entonces yo necesito eh, de un joystick que lo manejo con mi mentón, con mi pera, eh, necesito una silla motorizada para poder moverla. Yo no podría jugar otro deporte adaptado, por ahí sí podría jugar bochas, eh, pero bueno, yo elijo el fútbol eh, pero por ahí si yo podría jugar el quad rugby o al básquet en silla rueda, no podría hacer este deporte eh, existen eh, clasificadores que a, eh, clasifican a, a los jugadores que vienen para ver si pueden jugar este deporte eh, y después se da entre dos clasificaciones que es PF2 y PF1 eh, para ver cuál tiene eh, más discapacidad o menos discapacidad eh, dentro de los que sí pueden jugar eh, y bueno, uno después dentro de la cancha eh, no puede tener más de dos PF2, eh, que son los que menos discapacidad tienen eh, así también eh, no eh, deja que lo, las personas que mayor discapacidad tengan eh, eh, lo involucren en el juego y no lo dejen afuera eh, por personas con menos discapacidad Pero y es que no, perdón si se me permite ahí agrego una cosita, <risas> claro. que no represente también una ventaja deportiva digamos, el punto común sería que lo pueden practicar personas con discapacidades motrices severas. Esto que bien comentaba Agustín de las clasificaciones implica que una persona que eh, sea clasificado como PF3, que sería una categoría más arriba de estas que mencionó Agustín, no puede participar a nivel internacional de competencias, pero sí así a nivel local entonces estaría como esa restricción para personas con menor grado de discapacidad pero a partir de ahí cualquier patología motriz severa puede participar eh, quiero seguir avanzando un poquito en el caso eh, tuyo agustín todos conocemos mucho la historia de silvio velo jugador de, de la selección argentina de fútbol 5 para ciegos él cuenta su historia bueno de hecho tenemos un libro ¿no? eh, pelota de cascabel donde silvio la gente para la que no conoce silvio nació ciego y a los 10 años él descubrió Siempre soñaba con jugar al fútbol, jugaba con sus amigos, con su familia y siempre decía, bueno, jugaba pero no tocaba la pelota. Hasta que a los 10 años descubrió la pelota de Cascabel y ahí su vida cambió radicalmente y pudo decir, bueno, esto es lo que estaba esperando, eh, poder jugar al fútbol eh, y a partir de ahí construyó una carrera deportiva magnífica. En tu caso, Agustín, que vos naciste sin discapacidad, tuviste una un accidente con un cuatriciclo, y como contabas recién, que moves la silla con, con, con la pera, eh, y lo haces de manera magnífica, y, y en tu día día también. Eh, la pregunta es, cuando descubriste, o sea, obviamente el, lo que es un accidente, lo que significa, y no, no vamos a andar ahí, pero, ¿cuándo viste que, que podías jugar al fútbol en una silla de rueda motorizada? ¿Y, que, y cómo, cómo te diste cuenta de que moviendo... Eh, que con la pera lo podías hacer. O sea, ese momento, porque no pasó mucho entre tu accidente y ese momento empezaste a jugar. ¿Cómo fue ese clic? Decís, che, pará, acá hay un deporte que puedo hacer y después te diste cuenta que aparte lo podías hacer bien. Y no solamente lo podías hacer bien, sino que además podías representar a un equipo y, si a, y después a la selección argentina. Pero quisiera conocer más o menos cómo fue ese clic ahí en tu vida, en tu cabeza. Bien, um, bueno, eh, fue fue después de dos años, que para mí fue mucho, por ahí uno ve que no fue mucho, pero eh, sí, para mí fue mucho tiempo de que yo tengo el accidente hasta que conozco este deporte. Eh, lo conocí gracias a mi kinesiólogo, mi médico, eh, que él me contó que había un deporte que yo podía jugar. Yo antes jugaba al fútbol 11 lo hacía de una forma amateur, lo hacía en el colegio, eh, nunca lo hice de una forma profesional, pero jugaba y me gustaba la, la competencia que tenía. Eh, yo, después de que tengo el accidente, vuelvo a, a estudiar, eh, que es lo que siempre quise hacer, eh, ingeniería mecánica, eh, y mecánica. Pero igual me di cuenta de que algo me faltaba, eh, que era la parte de la competencia en el deporte en el equipo. Eh, es como que eso me, me, me encantaba y lo necesitaba. Y bueno, y mi, y ahí lo hablé con mi kine, con mi médico, y él me dijo que conocía este deporte, que eh, hacía poco había enracado en Racano, Argentina, que ahora querían armar el equipo en Córdoba. Eh, y bueno, ahí me contacté, que fue la primera vez que fue con el padre Lisandro, eh, y ahí tuvimos una reunión primero con, con la gente de Buenos Aires que, lo, que había traído hace poco el deporte, eh, y ya armamos el equipo acá en, en Córdoba. Eh, y la verdad que lo primero que me puse a pensar es: bueno, ¿cómo voy a manejar la silla? Porque yo no la iba a manejar de la misma forma que lo hacían el resto de los chicos, que, con, que era con la mano. Eh, yo en ese momento, mi silla de todos los días, como la que tengo ahora, la uso con eh, la cabeza, el, el apoyo de cabeza es el joystick. Eh, pero me di cuenta que yo de esta forma eh, no le iba a poder manejar muy rápido la silla, eh, como se me hace en la, en la silla de todos los días. Entonces me di cuenta que si yo lo hacía con la pera, con el mentón, eh, lo iba a poder hacer más rápido. Eh, entonces, empezar a hacer pruebas. Al principio, un por ahí un joystick de mentón de pera era muy caro, eh, muy costoso. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es el mismo joystick de la mano que usan todos, lo voy a poner con un soporte cerca de la pera y voy a probar a ver qué se da. Eh, y bueno, en los primeros entrenamientos empecé a mover la silla y lo podía hacer bien. Mm. Eh, empecé a modificar la silla para poder agarrar bien la espalda, eh, que no se me mueva, porque como tengo que manejar el mentón, las sillas son muy rápidas, entonces eh, como se mueve muy rápido, se te mueve mucho el cuerpo. Entonces yo lo que tenía que hacer era dejar bien fija la, eh, todo el cuerpo para poder manejar bien con la pera. Eh, y bueno, empecé a probar, así fui modificando la silla a poco, hasta que llega a lo que tengo hoy, que, que la verdad es que me resulta muy bien. Eh, y por suerte se me dio de, de poder manejarla para tener el nivel de competencia eh, de hoy en día que te convoquen a una selección y poder ir a jugar en un mundial. Tu, tu capacidad, perdón, Ariel, tu capacidad como ingeniero mecánico, me imagino que también colaboro con eso, ¿no? Sí, yo ahí al principio estaba empezando a estudiar, pero sí, yo en realidad empecé eh, quise ser ingeniero mecánico porque siempre me gustó pensar las cosas, eh, cómo modificarlas, cómo crear. Eh, nuevas cosas. Entonces, siempre con, con, con esas ganas, fui, como, fui viendo lo de la silla de rueda de, de fútbol para ir modificando la A y así poder eh, tener como hoy en día la, la manejo. Para Bien. cualquiera ¿También? de los dos. Sí, para cualquiera de los dos. Más allá de eh, cuando comenzó la charla, Lisandro comentaba que, bueno, el, el fútbol, el PowerChair, Soccer. Eh, fue evolucionando y cambiando en su forma de jugarse y eh, empezaban a ver esquemas mucho más atractivos. Contanos un poco en qué cambió y cómo son esos esquemas. Y también cuéntenos los dos en qué posiciones juegan para saber cómo eh, se desarrollan dentro de la selección. Eh, ¿Va, ¿Vale? Bueno, <ríe> eh, lo que tiene PowerShare es que sí, tuvo, tuvo esta evolución... Muy particular, te diría, porque en gran medida también estuvo atado al desarrollo tecnológico. Eh, incluso mucho, muchísimo antes de que nosotros comenzáramos a entrenar, ya desde finales de los años 80, se comenzó a practicar este deporte en Estados Unidos y en Francia, que casualmente hoy en día son los mejores del mundo, pero se practicaba con sillas que eran de uso diario y con pelotas de... ¿Vieron las pelotas inflables de kinesiología, esas similares a las de playa grandes? Bueno, con ese tipo de pelotas, con sillas que eran mucho más lentas, porque eran las de uso diario, a, a las cuales se las agregaba una defensa de, o de plástico, o lo que tenían, digamos, disponible de manera casera para comenzar a practicar eso en el origen del deporte, ¿no? Bien, todo mucho más recreativo y mucho más casero. Con el perdón, perdón, tiempo, Lisandro, con, otra, con otras patologías... Sí. ¿O con la misma patología? De, de todo un poco realmente, porque en aquel entonces no estaba reglamentado como lo está hoy en día. No existía claro. la FIFA como Federación Internacional ¿no? que, que regula este deporte a nivel mundial. No, no, no, no tenía el grado de in desarrollo institucional en todos los países, sino que simplemente se reunían como a practicar este deporte casero, digamos. ¿No? Eh, con el tiempo se fueron vinculando entre Estados Unidos y Francia y comenzaron a darle forma ya más formal, más seria, más competitiva, más regulada, y en ese marco se comenzaron a utilizar otro tipo de silla de ruedas que, si bien todavía eran sillas de uso diario, eran sillas ya más rápidas. Elegían un modelo de silla en particular que resultaba eh, más ágil, más rápido, y permitía agilizar también el juego. El último salto de calidad se dio eh, hace ya un tiempo, eh, aproximadamente 15 años, eh, con la existencia de la silla que se utiliza hoy en día, que es la strike force se llama es el modelo, digamos. Que es una silla diseñada pura y exclusivamente para entrenar este deporte. Eso implica que sea una silla también, ¿no? un salto de calidad en la agilidad, en la velocidad, en la rapidez y en lo que en consecuencia te permite hacer. Porque de nuevo, estamos hablando de un deporte muy eh, ligado a las limitaciones físicas, por lo tanto, la silla resulta importante. Hoy en día está estandarizada esta silla y es la que se utiliza con ciertas reglamentaciones de velocidad, que es la que se utiliza en las competencias. De la mano, con esta evolución ¿no? tecnológica, eh, vino la evolución del deporte. Antes era un deporte muchísimo más estático, donde se trasladaba mucho la pelota porque las sillas no tenían la fuerza para pegarle e impulsarlo a mayores distancias. Entonces, con la llegada de esta silla, que es en realidad en el marco en el que nosotros nos introdujimos al deporte, ¿no? en particular en Argentina fue complejo conseguir estas sillas porque son muy costosas, entonces comenzamos entrenando con el modelo anterior, esta que les comenté, esta etapa intermedia, eh, nosotros comenzamos con esas para luego pasar al force eh, Entonces, con esta evolución, digamos, eh, vino también la evolución de la estrategia del juego. Hoy en día es un deporte mucho más táctico que depende mucho de la coordinación entre los jugadores del equipo, quienes toman posiciones en particulares, y ahí retomo eh, la pregunta de la posición, yo juego de central, eh, en, el deporte, en nuestro deporte existe un jugador por cada posición del fútbol convencional, podríamos decir, un arquero, un defensor, un mediocampista y un delantero, el central sería el defensor ese sería digamos, mi, mi puesto en la cancha pero hoy en día digamos, la, el desarrollo que se le dio al deporte pasó a ser muchísimo más dinámico muchísimo más estratégico en los cuales la función de cada uno de estos jugadores en la cancha resulta sumamente importante y vital para que realmente el equipo funcione y es un poco también eso lo que estamos queriendo implementar tanto a nivel nación como a nivel equipo un central con gol te digo Ariel porque bueno en este partido en el, en el 2 a 1 que finalmente perdieron eh, centro corner de, de Agustín y al palo a la izquierda, pegadito al palo el gol, de, el gol de Lisandro. Estamos hablando con Lisandro Uretti y Agustín Zanoli, jugadores de Titanes de Córdoba, de Power Cheer Fútbol Argentina, y también de la selección argentina de Power Cheer Acá Juanjo dice buenas, buenas. Es Juanjo, es el Juanjo que conocemos nosotros. ¿Eh? Claro, eh, hay, sé, sí? ahí, ahí vamos a nombrar a todo el equipo de la selección. Ahí está, a Juan Bautista D'Angelo. Eh, también le mandamos un saludo grande al resto de la selección, lo vamos a nombrar a todos, a Eber López, Arturo Rodríguez, Khaled Mansur, Matías Viñola y Valentino Segarelli, eh, junto con Agustín y con Lisandro, los ocho jugadores, eh, junto con Sebastián Ticera, el entrenador, que van a estar representando a la Argentina en el Mundial. Eh, contanos, eh, Agustín, un poquito, eh, yo lo que vi en la cancha el fin de semana, se entiende muy bien entre ustedes. O sea, las pelotas paradas no se las saca nadie, eh, son de ustedes, eh, los corners, los tiros libres. Eh, lo que decía recién Lisandro, ¿no? Hay un toque-toque hay un permanente con, con la pelota. Eh, contanos, contanos un poquito cómo, cómo se llevan adentro de la cancha. Afuera vemos que bien. Adentro, contanos bien. un poquito más. Bien, bueno, lo de la posición, para, para también eh, decir, eh, yo hoy en día en, en los titanes juego de arquero, eh, pero también si, por ahí sí si tienen que ver este deporte más como el básquet, que por ahí cuando defienden, todo después todos atacamos. Claro. Eh, yo en, en hoy en los Titanes soy defenso, eh, soy arquero cuando defendemos, pero soy mediocampista cuando atacamos. Eh, entonces también lo que estamos entrenando mucho este año es cómo hacemos esa rotación con el mediocampista eh, para que salga bien y no quedemos descubiertos atrás. Y agrego eh, un para... pequeño gaito a vos, eh, lo divertido, lo gracioso de todo esto, es que en realidad yo juego con remera de arquero. Soy ah. defensor volante con remera de arquero es muy particular. Claro, eso se da por las reglas que tiene el deporte y por ahí habrá que explicarlas bien, eh, pero hay que explicarlas con dibujos, porque por ahí si no, claro. explicarlo con palabras sería muy, muy difícil. La idea es no complicar tanto, sabemos que es 4 contra 4, el arco se pone en dos varillas, eh, unos 6-7 metros, más o menos, la pelota es número 10. Y, como, bueno, por supuesto, videos y fotos pueden ver también en las redes de PowerChart Fútbol eh, y de Para Deportes, donde también está la explicación de cómo se juega, cada, cómo se juega el, el deporte. Eh, te pregunto, eh, Lisandro, eh, la familia, lo, vimos mucha, mucha familia vimos el fin de semana, mucho acompañamiento. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se involucra la familia en, en el deporte con ustedes? Eh, Empiezan a ver, bueno que sus hijos, sus hermanos, ¿no? más allá de una discapacidad compleja, pero que estudien y se reciben, que ahora eh, también hacen un deporte y son reconocidos por ello, que la mirada está puesta en el deporte y en ese deportista y no en una discapacidad que puedan llegar a tener. Eh, ¿Cómo es para ustedes eh, ese día a día? Es eh, realmente muy importante, porque el, el, digamos, el origen del deporte y el desarrollo de las sedes en gran medida depende de familias. Eh, fue una familia de Buenos Aires quien trajo el deporte aquí a de Argentina. Eh, fueron familias de Córdoba las que lograron que se consolide, que se arme aquí la sede. Y lo mismo aplica en realidad para todos los clubes eh, de power chair que existen hoy en día. Eh, la familia siempre ha sido como un sustento muy importante. Eh, para que el, el deporte se conforme, digamos, en Argentina, y para que se sostenga con el tiempo, ¿no? Hasta que logre ya eh, una mayor institucionalidad y que perdure, digamos, en el tiempo. Pero inicialmente es sumamente importante, digamos, no hubiese sido posible sin eso. Y, y en tu caso, Agustín, esta mirada que me imagino que, que la gente que no te conoce, que te, te ve en la calle, después... Se entera que sos un tipo que representa la selección argentina y que ahora va por su segundo mundial. ¿Eso cómo, cómo impacta en vos? No, la verdad que... Eh, no sé, uno, uno por ahí está, está muy orgulloso eh, eh, de poder hacerlo. Eh, y bueno, lo, lo, lo tratamos de representar todas las semanas en las cosas que nosotros hacemos, en las cosas que yo hago eh, todos los, los días de la semana trabajando... Eh, y después los fines de semana entrenando en nuestro club, y después algunos fines de semana que viajamos a Buenos Aires para entrenar con la selección, eh, estamos tratando de, de todo el tiempo mejorar para hacerlo cada vez mejor, eh, y así de dejar a nuestro país en, en lo más alto posible. Ya nos quedan unos, unos minutitos, no sé si Ariel tenés una, una pregunta una pregunta concreta, Dale. Eh, una, una para cada uno, en realidad es la misma pregunta, una fortaleza de Argentina para este Mundial es una buena pregunta, eh, yo creo que una de las más grandes fortalezas primero viene por una característica propia muy argentina de, de cómo somos como equipo eh, siempre Argentina tiene ese hambre ¿no? en todos los deportes y es unión al mismo tiempo para tratar de salir a buscarlo y creo que aunque parezca digamos que quizás no es tan relevante en comparación al aspecto deportivo eh, realmente la pasión con la que se vive el deporte es notable y la diferencia con el resto del mundo o sea, la, la personalidad argentina en ese sentido es muy marcada y en lo técnico realmente somos un, un equipo que se ha consolidado mucho con el tiempo y que una de sus principales virtudes, creo yo, hoy en día, es eh, su flexibilidad en la conformación del equipo. Es notable cómo cada uno de los jugadores le aporta su impronta particular y cómo con estas reglas en particular ¿no? que tiene nuestro deporte, de poder ir cambiando las posiciones de todos los jugadores, reconociendo estas fortalezas que cada uno de los ocho que conforman la selección tienen, eh, dan un dinamismo que puede hacer eh, fortalecer mucho al equipo según el rival que tengamos al frente. Bueno, y, y para mí, una de las cosas que nosotros tenemos, que también es un poco de lo mismo de ser argentinos, no hemos estudiado bien las reglas y sabemos cuáles son las la áreas grises por ahí, donde nosotros podemos tocar un poco diferente eh, en la parte táctica, como hacen algunos otros equipos. Eh, y después, por otro lado, eh, el Mundial pasado, en el 2017, eh, de los que van a jugar ahora somos tres, los otros cinco chicos son nuevos, eh, y eso yo creo que también nos fortaleza a otras selecciones eh, que vamos a llegar con cinco, cinco jugadores nuevos que le van a dar algo totalmente diferente a la selección argentina eh, y otros equipos van a llegar capaz que con los mismos jugadores y no, a no van a tener cosas muy nuevas por mostrar Uno que viene entrenado con, porque con la lengua también es, eh, es Lisandro lo que habla Lisandro en la cancha eh, habla el árbitro, habla a los jugadores se putea con los rivales, o sea no, no no se come ninguna Lisandro así que va, va con todo, ¿no? Te gusta, te gusta picantear ahí al árbitro, quejarte, sí, hay, ¿no? sí hay una dinámica que es muy propia de lo que es en la cancha, ¿no? Eh, en ese sentido, de, de igual manera, digamos, siempre hay una relación como muy, muy cercana y muy amistosa con todos, o sea, con los rivales, nos conocemos también desde hace tiempo, algunos jugadores de selección también, y uno en realidad tira un poco de, de esa cuerda no, Pero realmente las relaciones incluso con los cuerpos arbitrales eh, que se dan son sumamente amistosas y lógicamente esa, esa pica y ese reclamo y esa discusión siempre va a quedar como en el marco de esa dinámica. Le, le, quiso, ¿no? le quiso bajar el tono a lo que dijiste Maxi, ¿eh? que no, no, quiere evitar... Eh, eh, es muy político. Amarilla, amarilla bueno, quiere evitar todo. Es licenciado en relaciones internacionales, es un maestro. Maneja todo. Está muy bien, está muy bien. La tiene clara. Así que, bueno, Lisandro, Agustín, nos hemos pasado la idea. Podríamos seguir una hora más charlando, por supuesto, estaremos dialogando una vez más con ustedes eh, antes del Mundial. Pero bueno, queríamos conocerlos un poquito más en profundidad, eh, hablar de Titanes, hablar de la selección, conocer un poco más de sus historias personales, profesionales. Eh, también su, su historia de vida y que nos, que nos muestren un poquito más el deporte. Podríamos claramente seguir dos horas más charlando con ustedes y no va a poder faltar oportunidad. Sí les pido que me dejen una... A mí hay un juguete que me encanta, que creo que es maravilloso, que es la pelota. ¿no? ¿Qué es la pelota para ustedes? ¿Qué es para vos la pelota, Agustín? Oh, es difícil, pero... Eh... Yo para mí un deporte sin pelota no le veo mucho sentido. No, no sé, no es una palabra, pero bueno, es como no. que, no, bueno, pero hace, hace natación. Ay, no ¿no? Sé. Pero eh, es como que un deporte en equipo jugando con una pelota es como todo persiguiendo eh, el, el mismo objetivo. La, la verdad, a mí me encanta, es algo que, que siempre me gustó mucho. Cualquier deporte que tenga una pelota, eh, siempre voy a estar ahí viéndolo, tratando... Eh, de jugarlo o entenderlo como se... ¿Es el, es, el, ¿Es el juguete más inclusivo del mundo, Alisandro? Todos pueden jugar con una pelota. Sí. Eh, la verdad que sí. Yo creo que la, pensándolo, porque realmente es algo interesante de lo que reflexionar, eh, la pelota vendría a representar como ese campo no neutral en el cual vos tenés en este sentido dos bandos que bajo ciertas reglas delimitadas, ¿no? igualados, independientemente de su condición, eh, sea de una discapacidad o sea el, el origen, cual sea, de cada una de las personas, se encuentran como en ese punto común eh, en el cual permite desarrollar algo que va mucho más allá de lo que normalmente, digamos, en la vida diaria se puede dar. Es como el punto de encuentro entre personas. Me, me da esa sensación y realmente ayuda muchísimo a esto que mencionaba Agustín, de cómo es el desarrollo del deporte en equipo, mm. y más aún a nivel competitivo. Fantástico. Bueno, con esas reflexiones de, de Lisandro Uretti y Agustín Zanoli, ahí lo, lo vamos despidiendo, agradeciéndoles eh, el tiempo, y la verdad, un placer haber dialogado con ustedes aquí en, en Pará Deportes Radio. Muchas gracias, gracias a ustedes. así, gracias, gracias a Lisandro, gracias a Agustín, saludos a la familia, a papá, mamá, toda la... Toda la, la trup y a todo el equipo de, de Titanes también, así que a todos ellos les mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Se pasó pasado a Lisando Uretti y Agustín Zanoli, de la selección argentina de PowerChear Fútbol y también del equipo Titanes de Córdoba.